¿Qué características tiene que tener el diseñador del futuro? Creo que la primera es tener curiosidad por el mundo que te rodea y por las experiencias que tienes tanto con los espacios como con los objetos. Bueno, no solo curiosidad con los objetos, sino curiosidad también con las personas y cómo las personas interactúan con los espacios y con los objetos. Y yo creo que ese es el pilar, o sea, con ese punto de partida esa curiosidad te motivará y eso hará que, que al final eh, pues vayas descubriendo, vas aprendiendo y vas cogiendo pues, otras, eh, tanto las partes técnicas como las partes creativas para complementarte como diseñador.